Hola gente, bienvenidos a este video La idea de hoy es comenzar a hablar un poco sobre Flutter Flutter es un framework para desarrollar aplicaciones móviles que a fin de año pasado llegó a su versión 1.0 lo cual quiere decir que según Google es suficientemente maduro para usar en producción en nuestras aplicaciones La idea de Flutter es framework para crear aplicaciones que se puedan ejecutar tanto en android como en ios compilando directamente desde eh, un código fuente sin tener que hacer ninguna modificación ya vimos varios intentos en el pasado que tienen moderado éxito para hacer esto como córdoba ionic react native la ventaja que tiene flutter es que corre 100% nativo no hay código eh, javascript ni nada raro corriendo ni webview, ni html, ni css para lograr esto lo que hicieron la gente de, de google fue, fue crear un framework utilizando el lenguaje dart que fue un lenguaje pensado para la web que fue mutando hasta, hasta lo que soy, que es un lenguaje muy potente que es de tipado estático que nos permite en tiempo de compilación, detectar un montón de errores, así como, como java. Es realmente muy simple de aprender y lo que hace la gente de Flutter es eh, compilar todo a C++, tanto para Android como para iOS, y ese es el código que terminan ejecutando en los dispositivos. Eh, mientras estamos en desarrollo, tiene esta cosa de, de Fast Development, que no tiene las aplicaciones nativas que es el Hot Reload, así como tiene por ejemplo React Native u otras plataformas Javascript que ni bien hacemos un save de, de una modificación, en unos segundos podemos ver el cambio en el dispositivo móvil, lo cual acelera un montón eh, el desarrollo. Tiene un sistema de UI propio, es decir, no reutiliza nada de lo que estamos acostumbrados a usar en las aplicaciones nativas, ni los componentes de iOS, ni los componentes de Android o sea, si queremos hacer una lista no vamos a hacer un recycler view en Android vamos a hacer una, una clase que se llama ListView que es propia de Flutter y lo que la particularidad que tienen las vistas de Flutter es que se basa en un concepto de que todo es un widget ahora vamos a ver un poquito entonces básicamente nuestra UI se va componiendo de anidaciones y composiciones de widgets eh, hay un ejemplito muy rápido en la UI donde cambia un texto, hace un hot reload e instantáneamente ya apareció el clicker en vez de tapet. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Eh, está pensado para hacer animaciones en 60 frames por segundos nativas en ambas plataformas. Este es un ejemplo que está en el Play Store, se puede bajar. Anda muy bonito y es muy muy fácil de lograr este tipo de animaciones en nuestras aplicaciones eh, hay bastantes videos algunas cosas están quedando viejas en los videos porque ha cambiado último en los últimos 3-4 meses eh, no es un framework de juguete la aplicación de Alibaba o de Google Ads eh, a nivel mundial lo está usando por lo tanto está bastante probado y lo que yo les quiero mostrar hoy es un pequeño ejemplito introductorio como para ver si gusta, ver si motiva que es una aplicación para ver noticias, ¿sí? no es nada del otro mundo, es una aplicación que solamente lee datos pero lo interesante de esta aplicación es que lee los datos desde una base de datos real time de Firebase ¿sí? vamos a ver curso de gastronomía y nuestra, perdón, esta sería la última se recuerda esta fecha haciendo foco en prevención, se recuerda cada imagen, cada noticia tiene un cuerpo, una imagen y un timestamp con lo que podemos ordenarlo y a su vez tenemos un pequeño backend que es una single page application hecha en Ember.js. esta aplicación muestra las mismas noticias que tenemos en en la aplicación mobile y lo interesante es que al estar atada con la aplicación mobile si yo quiero generar una nueva noticia vamos a hacerla sin imagen y la salvo, instantáneamente la nueva noticia me aparece publicada en todas las personas que tengan abierta la aplicación borrar y instantáneamente la noticia desaparece de todos los clientes, ¿Sí? por lo tanto es una aplicación interactiva en tiempo real entre todos los que tengan abierta la aplicación y mi backend y vamos a ver que está hecho en muy pocas líneas de código. Toda aplicación Flutter arranca por un main, en este main llamamos al método runApp que recibe un widget en este caso nuestro widget myApp es de los que en Flutter se llama stateless es decir que no tiene estados tenemos dos grandes grupos los que tienen estado y los que no tienen estado en el próximo video vamos a hablar un poco de eso un poco más en detalle y básicamente todos los widgets tienen un método build que lo que hace es retornar la, la UI que genera este widget y la página principal de mi aplicación va a ser el widget my homepage. My homepage es del tipo stateful widget y eso quiere decir que tiene un estado que va a estar representado por esta my homepage state. ¿Sí? Entonces, simplemente tiene, no tiene mucho, tiene cuál es el título de esta aplicación que no lo estamos usando y crea un estado este estado tiene algunas cositas como la lista de ítems, la base de datos de firebase y tenemos una variable que nos dice cuál es la última noticia agregada para poder agregar de manera ordenada las que vienen atrás eh, hacemos una pequeña inicialización de firebase obteniendo la base de datos obtenemos cuál es el grupo cuál es el key, que es este news items que es el que queremos mostrar. Nos suscribimos a los eventos de cuando algo se agrega, se cambia o se elimina en base a la... según el evento que nos venga, por ejemplo, cuando se agrega un evento bueno, nos fijamos si queremos insertar al principio o insertar al final dependiendo lo que nos convenga para orden, eh, que esta lista se mantenga ordenada y todo eso lo hacemos dentro de método setState. State. Esto, los que vengan de, de React, lo van a ver muy parecido, ¿sí? Flutter sigue un patrón reactive, por lo tanto, hay muchos conceptos que se parecen eh, y hay muchos métodos que se llaman parecidos. Lo que hace esto es, setState ejecuta este, esta, esta función anónima que le estamos pasando y luego de ejecutarla, llama a reescribir el árbol de vista que esté asociado con esta con este state en este caso lo que va a hacer es volver a llamar a este método build lo que va a hacer es que la, la aplicación, se redibuje nuestra aplicación ¿Sí? Nosotros nos vemos pareciera que se agrega solo un ítem pero en realidad puede estar redibujándose gran parte de la pantalla aunque no nos demos cuenta este, este, esta, este widget lo construimos a partir de otro que se llama scaffold ese scaffold tiene también de material design tiene varios elementos prearmados, como por ejemplo, la app bar, para poner la, bar, la barra arriba. Tenemos una button bar si quisiéramos agregarlo. Tenemos un body, que es lo que va en el medio. Y en ese body usamos otro widget que, se llama, que ya viene, que es un Firebase Animated List, que nos permite hacer una lista animada para cuando se agregan o se modifican elementos. Para cada uno de los elementos, mostramos un News Widget que es un widget sin estado básicamente muestra la información estática de un elemento y lo que hacemos es tenemos un, una card de Material Design acá abajo y esa card tiene varios hijos esos hijos son una imagen si existe que esa imagen además la envolvemos en un detector de, de, de gestos para poder detectar cuando alguien le hace tap y a su vez tenemos acá un container con, que tiene un padding y de hijo ese container tiene un texto expandible. ¿sí? Eso es lo que nos permite hacer es que cuando cliqueamos el texto se expande y cuando cliqueamos la imagen ¿sí? se ve en full screen. No sé si se llega a notar en el video, pero cuando abrimos la imagen hay una pequeña animación y cuando la cerramos hay una pequeña animación esa animación es muy fácil de hacer, simplemente hay un widget llamado Giro que cuando yo salto entre dos pantallas se encarga de ver qué elementos son compartidos y hacer animaciones por eso eh, Flutter es tan bueno para, para hacer aplicaciones con muchas animaciones pues tiene resuelto un montón de casos particulares puntualmente, vamos a ir más adelante viendo cada cada elemento eh, todas las aplicaciones Flutter tienen cuatro carpetas básicas. La de Android, donde si nosotros queremos hacer modificaciones al build system, agregar librerías que vamos a utilizar o agregar configuraciones como la de la de Google, de Google Services para poder usar Firebase, lo tenemos que agregar acá. Esta backend es la aplicación en Ember.js, así que no es parte de, la, de lo que nos genera Flutter. Eh, lo mismo en iOS, tenemos toda la carpeta de nuestro proyecto iOS que en caso de ser necesario también eh, podemos cambiar configuraciones la, la carpeta lib donde tenemos nuestros, nuestro código en Dart y por último la carpeta de test que no la vamos a ver muy por ahora eh, por último quería mostrarle un poco lo, lo fácil que es hacer algunos cambios supongamos que no queremos que sea rojo, queremos que sea cuando lo salvamos, ahí abajo nos dice que está haciendo hot reload, y sin reiniciar la aplicación se cambia el color. En el video puede ser un poquito más lento porque mientras estoy grabando el emulador anda bastante pobre. Lo mismo si quisiéramos cambiar otras cosas, supongamos que, por ejemplo, si quisiéramos agregar más padding, simplemente venimos a este container que es el de la el que lo tiene agregamos el padding salvamos y unos segunditos después este padding cambió y podemos y la UI se ajusta a ese nuevo padding por ahora no los quiero aburrir mucho más el video se me está haciendo más largo de lo que tenía pensado inicialmente es simplemente mostrar muy rápido que con muy pocas de, líneas de código son 190 líneas de código más 60, 150, ¿eh? 250 líneas de código una configuración con Firebase y Database y una aplicación muy muy simple hecha como un EmberJS podemos tener una aplicación que podría ir a producción para comunicar noticias a los vecinos de una ciudad si les gustó díganme, retenme. Es el primer video que hago después de mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Seguramente va a salir malo, seguramente aburrido. Lo iremos mejorando con el momento. Y déjenme en comentarios que, sobre qué temas de Flutter les gustaría les gustaría aprender. Y la idea es empezar a ver por, por dónde empezamos. Así que bueno, hasta la próxima. Chao chau. chau.